Hola, Pillin. ¿Qué tal te encuentras? ¡Fuero de combate! Oh, ya veo. ¿Cosas del trabajo? ¿O...? Oh. ¡Por diversión! Uh -huh. Pues la diversión no termina ahí. ¿eh? ¿Continuar? Exacto. ¿Qué tal estás por aquí abajo? XXL. De metal. ¡Guau! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Alucina! ¡Perfecto! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Nuevo récord! ¡Bien hecho! ¡Enhorabuena! ¡Basta! Estoy harta. Llevamos ya dos años. ¡Dos años de. Vidas compartidas. Y tú, ya no sabes diferenciar entre el trabajo y nuestra vida. ¿Y? Que yo ya no puedo seguir así. Vas a tener que elegir. Tu trabajo o nuestra relación. ¡Se acabó! ¿Se acabó qué? ¡Se acabó! No estoy para bromas, ¿eh? ¡En serio! Mira, no tiene por qué terminar de esta forma. ¡Lástima! Lástima. ¿Y qué, qué es lo que hago ahora? ¡Sobrevive! ¡Conseguido! ¡La victoria es para... ¡Es re.